Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Chicos pues ha salido ya los Tots de la League One y del Calcio A Así que vengo a traerles cuántos puntos será necesario para obtener cada Tots Pero antes de pasar a ellos, quiero dirigirme aquí a la tienda Para adquirir estas ofertas de 19 pesos A ver si logro tener algo de suerte esta vez Así que voy para allá Bueno, he realizado ya el pago de la oferta de 19 pesos Así que espero que el sobre venga con suerte Voy a abrirlo Ok, puntos de experiencia de los TOTS, puntos de liga y pues lo siguiente van a ser los cupones, ni modo, no hubo suerte esta vez. Pero pues aún queda el del Calcio A, así que espero que este sobre del Calcio A sea con suerte, así que voy por él. Ya quedó la compra realizada, así que voy a abrirlo esperando que tenga mejor suerte. Vamos a ver que me toca, puntos de experiencia. Más puntos de experiencia y pues, parecer no, no va a haber suerte. Van a seguir los puntos de calcio y los cupones. Ni hablar. De los dos sobres no hubo suerte. Pero pues no. Eso no, no decae el ánimo. Ahora lo que voy a hacer. Va a ser adquirir estos dos sobres de 500 Siva Points. Vamos por el primero de la Liga 1. Donde les voy a tener asegurado un Tots de media 83 o más. Así que, espero sea uno de los buenos. Ojalá y no sea el de más bajo, este rousillón, así que venga, espero que me toque algo bueno. 3, 2, 1 y se viene Falcao, bueno nada mal, media 89, está, está bastante moderado. Ahora me iré por el sobre de, de, de la liga de Calcio A, otros 500 points. Vamos a ver aquí cuál sería el peor que me puede llegar a tocar, que sería Maciello, pero que no sea él, estaría bastante bien que fuera Higuaín, Douglas Costa o Naigolan, pero pues mi suerte no, no ha sido la mejor, así que que se venga lo que se tenga que venir. Se viene de Brig, bueno pues tampoco está nada mal, Una media 87, un defensa central. Igual puede servir para los SBC de iconos o sacarle unas buenas monedas en el mercado. Bueno, pues ahora sí voy a pasar este a la información de los puntos necesarios para sacar cada TOT. Y empezamos con este Tocon Cambi. Se requieren de 27 puntos, que serán 81 cupones, y obtienen 100.000 monedas y 300 refuerzos de habilidad. Con Kimpembe se requieren de 29 puntos, que son 87 cupones, y obtienen 950.000 monedas. Para Lecomte se requieren de 31 puntos que son 93 cupones y van a obtener 300.000 monedas y 150.000 puntos de experiencia. Con Luis Gustavo se requieren de 35 puntos que son 105 cupones y obtienen a cambio 300.000 monedas, 300 refuerzos de habilidad, 20.000 puntos de experiencia y a un jugador GRL de 83 o más. Para Gleam se ocupan de 45 puntos que son 135 cupones y van a recibir 1.050.000 monedas 70.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS de gr 83 o más. Con Fekir es necesario de 49 puntos que son 147 cupones y obtienen 30.000 monedas, 260.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS de gr 83 o más. Para Taubin se requieren de 74 puntos que son 222 cupones y obtienen 300.000 monedas, 600 refuerzos de habilidad. 210.000 puntos de experiencia y a un jugar TOTS de GR83 o más. Para Cavani se ocupan de 91 puntos, que son 273 cupones, y obtienen 1.3 millones de monedas, 120 refuerzos de habilidad, 210.000 puntos de experiencia y a dos jugadores TOTS de GR83 o más. Para Marquiños se ocupan de 109 puntos, que son 327 cupones y van a recibir 300.000 monedas, 480 refuerzos de habilidad. 410.000 puntos de experiencia y a dos jugadores TOTS de GRL83 o más. Para Depay se ocupan de 164 puntos, que son 492 cupones, y obtienen 300.000 monedas, 1.580 refuerzos de habilidad, 210.000 puntos de experiencia y a dos jugadores TOTS de GRL83 o más. Por último con Neymar se requieren de 249 puntos, que son 747 cupones, y obtienen 2.3 millones de monedas 1.380 refuerzos de habilidad 210.000 puntos de experiencia y a 3 jugadores tots de GRL83 o más bueno esos serán los top de la League One de la francesa ahora vamos a pasar con los de Calcio y para Screenia se nos ocupan de 27 puntos que son 81 cupones y reciben 100.000 monedas y 300 refuerzos de habilidad para Alan se requieren de 29 puntos que son 87 cupones y reciben 950.000 monedas. Con Milinkovic se ocupan de 31 puntos, que son 93 cupones, y obtienen 300.000 monedas y 150.000 puntos de experiencia. Con Insigne se ocupan de 40 puntos, que son 120 cupones, y obtienen 30.000 monedas, 300 refuerzos de realidad, 20.000 puntos de experiencia, y a un jugador tos de GR83 o más. Para Handanovic se ocupan de 45 puntos, que son 135 cupones, y obtienen 1.050.000 monedas, 70.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS de GR83 o más. Para Venatia se ocupan de 64 puntos, que son 192 cupones, y van a obtener 300.000 monedas, 310.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS de GR83 o más. Con inmóviles son necesarios de 89 puntos, que son 267 cupones, y obtienen 300.000 monedas, 600 refuerzos de habilidad. 210.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS de GRL83 o más. Para Pianic se ocupan de 101 puntos que son 303 cupones y van a recibir 1.8 millones de monedas, 120 refuerzos de habilidad, 210.000 puntos de experiencia y a dos jugadores TOTS de GRL83 o más. Para Culivali se ocupan de 139 puntos que son 417 cupones y reciben 300.000 monedas, 480 refuerzos de habilidad, 510.000 puntos de experiencia y a 2 jugadores TOTS de GR83 o más. Para Icardi son necesarios de 164 puntos que son 492 cupones y reciben 300.000 monedas, 1.220 refuerzos de habilidad, 210.000 puntos de experiencia y a 2 jugadores TOTS de GR83 o más. Por último, para Dybala son necesarios 249 puntos que son 747 cupones y reciben a cambio 2.3 millones de monedas, 1020 refuerzos de habilidad, 210.000 puntos de experiencia y a 3 jugadores TOTS de GRL83 o más. Bueno chicos, pues ahí está la información de los puntos necesarios para cada TOTS, tanto de la League One como los de Calcio A. Ya únicamente falta esperar los TOTS de la Ultimate, que son los TOTS más Yo igual sigo juntando todos mis cupones, no he canjeado ninguno. De todos los jugadores que han salido hasta ahorita, el único que me ha convencido es Sergio Ramos. Eh, de momento es el único que tengo en mente y el que pienso ir a reclamar. Siempre y cuando no salga uno mejor en los Tots de Ultimate. Díganme ustedes si ya sacaron alguno o para qué Tots están juntando los cupones. Y recuerden que les estaré dejando en la descripción de este video un link de un archivo donde están todos los Tots de todas las ligas. Con los puntos necesarios y qué recompensa reciben a cambio para que vayan y lo consulten. Y así puedan ver ustedes y elegir la mejor opción de a cuál o a cuáles tots reclamar. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si así fue, por favor suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y por favor no olviden dejar su like. Los veo en un próximo video. Adiós.